Hola y bienvenidos al cuarto capítulo de Resolviendo Integrales. Seguimos con el método de cambio de variable. Nos piden resolver la siguiente integral. ¡Wow, wow, wow, wow! Calma, vaquero, se ve muy complicada, ¿no? A ver, Afer, sé que se ve algo compleja, pero realmente es mucho más sencilla de lo que parece. Nos piden resolver la siguiente integral. Integral de raíz cuadrada del logaritmo natural de raíz de x cuadrado más 1 más x sobre raíz cuadrada de x más 1. Para esto utilizaremos los siguientes recursos. La derivada de un logaritmo, la derivada de una raíz y la integral de x a la n con respecto a x. Y solo quiero aclarar que la derivada de una raíz cuadrada y la integral de x a la n las vimos en el episodio anterior Para solucionar este problema viene conveniente utilizar un cambio de variable tal que u sea igual al logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x Ahora que tenemos planteado el cambio de variable u, debemos hallar el diferencial de u, es decir de u Vamos a derivar ambas partes de la igualdad que acabamos de plantear Y es una derivada bastante sencilla Vemos que de u es igual a... Ay... No por dios obtenemos que la derivada de u es igual a x sobre x cuadrado más 1 más 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x por dx calma, sé que no se parece a nada que tengamos en la integral pero... vamos a simplificar a ver qué pasa para simplificar empezaremos por el denominador obteniendo lo siguiente x más raíz de x cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más, más x dios mío y ahora por regla de la oreja Uh, vaya nombre más vulgar Obtenemos que du es igual a x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1 Sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 Multiplicado por raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x Que vemos que es bastante igual a lo que tenemos en el numerador Entonces se puede cancelar obteniendo así que du va a ser igual a dx Sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 Que es justamente lo que tenemos en la integral Entonces ahora sustituyendo obtenemos el siguiente cambio ¿Ves? No era tan difícil como pensabas Ya sabemos resolver esta integral Ahora sí, vamos a integrar Para este caso es bastante conveniente Escribir la raíz cuadrada de u como u elevado a la u medio Para que nos quede de la forma x a la n Ahora, aplicando la fórmula de que la integral de x a la n multiplicado por dx Es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 Obtenemos que la integral de u elevado a la u medio Es igual a u elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c Que no se te olvide el más c. Y ahora simplificando un poco los exponentes y aplicando la regla de la oreja o ley de extremos y medios, obtenemos lo siguiente, obtenemos que la integral de u elevado a la 1 medio por du es igual a 2 tercios de u elevado a la 3 medios más c, que no se te olvide la constante de integración. Ahora solo resta volver a la variable inicial, recordando que u es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x, teniéndose en cuenta, entonces el resultado de nuestra integral va a ser que la integral de la raíz cuadrada del logaritmo natural de raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por dx es igual a 2 tercios del logaritmo natural de <risa> la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más x. Todo eso elevado a la 3 medios más c, que no se te olvide la constante de integración. Espero que este video te haya servido, gustado y entretenido Y te pido por favor que revises un poco la descripción de este video Ahí estará el pdf de este integral paso a paso eh, También están mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook Subo memes y eh, datos muy interesantes sobre matemáticas Algunas fórmulas para que las recuerdes para tu colegio Y también hay un montón de libros y unas cuantas guías de trigonometría, álgebra, física Derivadas e integrales que te pueden servir mucho eh, Y nada más que decir, hasta la próxima, chao